Estamos a, ¿cuánto de frío? Menos 3. Menos 3 grados centígrados, amigos, pueden creerlo. Y créanme que si estoy súper agarrada de la mano es porque, vean <risa> abajo lo que tengo. ¿Qué tal? Estoy en una pista de hielo, ni más ni menos, que en la playa Flamingos. No lo puedo creer. Combinar playa, mar y hielo lo parecía imposible. Y unos loquitos aquí en Vallarta lo están haciendo posible. Y hoy estamos con una profesional que además... ¡Eh, ya me solté! <risa> que además, orgullosamente mexicana, bueno, mitad mexicana, mitad este, americana, ella es de allí. Es una profesional primera en participar en las Olimpiadas. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí en el hielo de nuevo y emocionada de enseñarlos a, a divertirte aquí con nosotros. ¿Cuántos años de experiencia, Dayan? Pues empecé a patinar a los 7 años y tengo 52, mm, wow, imagínate. No, toda una trayectoria toda una de experiencia. Lo importante, amigos, es que ella forma parte del staff de profesionales, instructores, para que niños, jóvenes y adultos vengamos a aprender a patinar y a divertirnos. Vamos a hacer un paneo. Para mostrarles la pista, ahorita ya hay aquí niños y jóvenes divirtiéndose, la playa de Flamingo seguramente ustedes la van a ubicar porque esa es la que está atrás de la Mega, donde siempre se han puesto por muchos años, ya ahora sí que de costumbre los circos, pero hoy está esta pista de patinaje Island Beach PB, que están ubicados aquí en playa Flamingos, y que además... Tienen promociones de botón rojo, así es. Nos va a dar gusto que haya botón rojo y que haya promociones. Hay clases y hay promociones. ¿Cuáles son allá? Ahorita tenemos, eh, estamos abiertos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Tenemos eh, el staff que puede venir a ayudarte a aprender a patinar con seguridad, con técnica, para que se divierten y se vuelven a venir. Así es amigos, así que vengan, inscríbanse o bueno, inscríbanos por hora, ¿cómo es? Estamos cobrando ahorita $130 la hora, $80 pesos la media hora. Tenemos instructores que te pueden ayudar o si ya sabes patinar, vente a patinar y divertirte solamente. Obviamente, esta es una oportunidad increíble, próximamente habrá eventos, espectáculos, pero por lo pronto podemos venir a tomar clases de patinaje. ¿Niños desde qué edad? Desde los tres años hasta los 99. ¿En serio? Desde sí. los tres años. Pueden tener los niños. Así que si ustedes andan inquietos con los niños que andan aburridos y desesperados, aquí en Island Beach, Puerto Vallarta, tienen la oportunidad. ¿Les recordamos el horario? De 7 de la mañana a 11 de la noche. Aquí los esperamos. Muy bien. Y yo me sigo aquí en mi clase. Vamos a quitar el micrófono. Nos vamos a patinar. Adiós. Adiós.